Pelota, pelota, raqueta, raqueta, pelota, pelota, raqueta, raqueta. El mundo del tenis de la mano de Andrea Versalles, nuestra corresponsal que no se quedó quieta porque si no se puede viajar, sí virtualmente. Ella está en todas las conferencias de prensa para traerte de la mano de la mejor raqueta ...toda la información sobre el mundo del tenis. Le vamos a dar la bienvenida, Andrea Versalle a la tarde del magazine. Hola, Andre, ¿cómo va? Hola, Cari, ¿cómo están todos? Bien, ¿y vos? ¿Estás dormida? Bien, bien. Estoy dormida porque estoy con los horarios de Austria, después estuve con los horarios de Hamburgo. Estamos así que, bueno, igual tenemos cuatro horitas nada más de diferencia, pero hay que estar atenta así sí, que a... bueno igual bueno tenemos nosotros eh, bueno, vamos como siempre digo por partes eh, bueno fin de semana qué expectativa cómo nos hizo sufrir el Peque Armand en la final de se jugó Colonia 2 porque se había jugado la semana pasada Colonia Colonia que ya sería Colonia uno eh, quien también había salido Alexander Veres profeta en su tierra alemán eh, Colonia queda en Alemania, uh -huh. se hizo indoor con techo eh, en, en polvo de cemento y eh, bueno, llegó a la final nada menos que el argentino eh, Diego Schwarzman eh, y jugaron ayer a la tarde, a las tres y media de la tarde, de la Argentina a la final, que bueno, que se transmitió por... yo igual lo puse en la fanpage, se transmitía por streaming o no por DirecTV y bueno, finalmente Diego no pudo obtener el título, pero hizo un gran torneo, lo ganó eh, lo volvió a ganar por segunda vez Alexander Esverev, eh, quien lo superó por 6-2 y 6-1 eh, por, por otra parte Diego, eh, ustedes saben que como contamos, se viene el ATP Finals el torneo de maestros y para llegar, son ocho nada más hay que llegar un puntaje Diego está haciendo mucho esfuerzo para llegar porque está ahí, ahí, ahí a punto de que lo confirmen, hay seis plazas confirmadas. Faltan dos y hay tres candidatos. O sea, es como que él, bueno, jugó esto, obviamente que subió, o sea, los puntos lo dejan, volvamos a leer el ranking, en noveno noveno lugar, uh -huh. pero este no jugó Viena porque él estaba anunciado en Viena, el año pasado él fue finalista en este ATP 500, eh, pero ganó este Dominique Tim eh, prefirió descansar porque va directo al próximo torneo que es el Master 1000 en París si no le alcanzase los puntos de Master 1000 en, en, en París él tiene pensado jugar en Sofía que es una TP 250, pero bueno vamos a ver, todo depende de cómo le vaya en París ahora llegó a la, no llegó a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 Está ahí peleando, Mateo Berretino ahora bajó los puntos, está ahí con Andrei Roulev que tiene 3.400, él tiene 3.200, o sea es un puntaje, es un torneo más, donde suma los puntos lo tenemos adentro, así que bueno, ojalá que pueda estar porque se lo merece, porque logró, está jugando, aparte este torneo fue muy especial porque fue su primer torneo como top 10. Claro. Eh, el primer torneo como Top 10, que no es, no es cosa de, de otro mundo. Así que, bueno, bueno les cuento, estamos cubriendo, se viene el ATP 500, comenzó hoy de, de Viena, eh, esta mañana estuvimos charlando, había arribado hacia poco, eh, nada menos que Estefano Sisi Paz, la gran promesa, Estefano está quinto del mundo, eh, es griego, es un gran jugador, 23, de 23 años tiene, aquí, sí, 23 años, y eh, bueno, estuvimos charlando un poco, eh, había prensa de todos les cuento que bueno yo te mandé la foto para que la pongas en Instagram o en las redes sociales eh, en el resto del mundo los que no o sea eh, la nueva forma de hacer una conferencia de prensa es mediante una plataforma y eh, bueno con el jugador de frente Así que bueno, se pudo mostrar bien en la foto En el cuadrado que te armé Está muy buena, sí, claro, ya para la que pusimos A ellos salí con una cara terrible de dormida <risa> Sin producción, me agarró La captura de pantalla con un gesto Pero no importa ¿Viste Ahí lo estamos que es hablando? el Zoom? ¿Viste lo que es salir oh, online? Tenés que ah, estar ah, bella, pero no te preocupes André, porque es de la cintura para arriba Después vos podés estar en pantufla Con el que que roto lo Exacto. yo creo que todos los periodistas estamos todos en, en pijama, en jogging, todo debajo y todos arriba preparados para poder hablar. Bueno, mientras ¿tocones? que no le no le hagas, este no hagas lo del de gran diputado nada más que no, eso. No, no, eso no, eso no, jamás, jamás, jamás así que bueno, pude, tuve la oportunidad de preguntarle pregunté a Estefano que, cómo se sentía de jugar estos torneos en, en digamos, en este cuadro este en esta pandemia y me contestó que bueno que no era nada fácil eh, abordémonos que al eh, bueno, me lo contesté en inglés, yo más o menos lo traduzco porque no teníamos traductor eh, que no era nada fácil pero que era hasta ahora todo lo que había logrado con los cuidados que él tenía y que le estaba dando cada torneo que él va que no había tenido ninguna consecuencia así que bueno, eh, siempre que el temor existe pero eh, ya es como que como ya jugó varios torneos se acostumbró un poco a la nueva modalidad de poder jugar de esta manera eh, se va a enfrentar con un alemán, ahora yo les voy a mandar el cuadro, porque recién empezó, hubo dos partidos nada más, eh, en el cual solamente ten, ganó ¿no? eh, Borna Koric, que pasó segunda... Uh, segunda ronda, y bueno, y el que va a estar, que estamos todos ansiosos por esa conferencia de prensa, es el número uno, que es Nova Djokovic. ¡Qué lindo! Que lo vamos a tener para... A ver si le podemos hacer alguna preguntita. Eh estamos está Tengo que estar pendiente porque me llega el mail en el momento y yo tengo que conectarme para eh, poder hablar. Así que vamos a tener una semana con mucha sorpresa, vamos a estar subiendo con quienes eh, Mix estuvo, eh, con los más, gran, los, más, los más grandes del mundo. Así que nada, es una oportunidad única y bueno, eh, siempre nosotros con lo top del tenis. Me encanta Se viene, Hablando estamos eso, a un día, ¿eh? A un mes mira pero me sacaste... <risa> iba ese tema. Mañana, es decir, en teoría se estrena a las cero horas de Nueva York, que sería como a las cuatro de la mañana. Pero yo igual bueno, a las doce ya voy a estar atenta a las cero horas, digamos, voy a estar atenta al Netflix porque ya no veo la hora de poder ver ese documental realmente con esa investigación tan profunda de, de Eduardo Pupo, de su señora María Luz, eh, que han contado el otro día... Escuché que, bueno, unos colegas le han hecho una nota a, a Eduardo Pupo y en el cual contaba algo que, que es increíble, ¿no? Que él, este... Había algunas cosas que yo sabía porque tuve la oportunidad de, de charlarlos con, el, con él mismo, no con Vila, sino con Pupo. Claro. Me contaba que tenía la llave la cosa. Muchos años de confianza, 22 años de investigación, o sea, no fueron dos días. Y contó que dice que... Vilas tienen la parte, igual él ahora está radicado en Mónaco, pero tiene acá en la zona de, de Belgrano una casa que está cerrada, eh, y que él tenía una habitación arriba donde guardaba todos sus recuerdos, entonces, este bueno, Pupo iba, iba, iba, hasta que un día le dice, ¿querés ver la habitación de arriba? Bueno, cuando va a ver la habitación de arriba, se encontró con todas las cosas que habían eh, ganado Vilas con todos los premios, con todas las cosas que había logrado, las raquetas, y eh, encontró muchas bolsitas que le llamó la atención y le contó que cuando él ya estaba en su pleno apogeo, cuando terminaba y ganaba el torneo, lo que hacía era sacarse la vincha, sacarse la muñequera, la última raqueta que usó, porque vieron que los jugadores llevan 4 o 5 y, eh, pueden, y cambian a veces en, en el trayecto de, de, del partido y cuando terminaba de usarla pedía el torneo una bolsita, la guardaba y la traía a Buenos Aires y así hizo con, hasta el final así que había un montón de cosas de recuerdo imagínate que fue algo increíble, así que bueno, esa fue una pequeña anécdota de las tantas que contó Eduardo, ¿Qué? pero no voy a contar más porque realmente la investigación, fueron 152 semanas que el ATP no subía al número uno del mundo, eh, lo tenía Jimmy Connors y Vila decía, pero ¿cómo puede ser? Yo gano, gano, Jimmy pierde, pierde y él está siempre el número uno. Así que bueno, muchos más, lo van a... te digo que los que nos gusta el tenis estamos y nos vemos la hora que netflix argentina eh, latinoamérica es latinoamérica ya lo habilite para poder verlo así que bueno estaremos este, atentos este, y después obviamente la semana que viene comentaremos no obviamente obviamente vamos a comentar un poquitito más eh, Así que, bueno, quiero de nuevo felicitarlos porque es 22 años jugándose todo ¿eh? para esta investigación, dejando muchas cosas de lado, así que, de hecho, ni bien termine el deber, lo voy a mandarle un mensaje a Eduardo porque realmente, me imagino, eh, me pone la piel de gallina de saber de, de toda esta cosa, ¿no? Que no es que tampoco Vilas no iba y reclamaba, ¿eh? Ojo, eh, Vilas reclamaba. Pero no, no le daban, hubo que hacer muchísimas cosas para que para que sea escuchado. Así que bueno, todo va a estar contado en el documental. Genial, me encanta. Bueno, Andre ¿estaremos en contacto entonces el próximo es, lunes? Estaremos en contacto con Nuevo con el Mundo del Tenis. Atento al Instagram, atento a la fanpage. Subimos notas en el eh, también en la, en la web. Estamos en todos lados y yo... Sigo trabajando para nuestros oyentes, ¿no? Pinamar, la costa y toda la gente de, de, todo, de todo el país que nos puede escuchar por streaming, por streaming a través de la web. Seguro. Eh, André, muchísimas gracias. No corte, quédate con producción que ya ve que quieren hablar con vos y nos vemos nosotros el próximo lunes. ¿Te parece? Gracias, Cari, un beso grande para todos. siganse cuidando. Chao, chao. Así pasó Andrea Versace por el mundo del tenis acá en el magazine de Radio Mex. Ya venimos.